En este mundo existen dos tipos de usos para el pixel art en los videojuegos. En primer lugar, están esos juegos que tratan de emular consolas del pasado, limitando sus gráficos para que sean acordes con las paletas de colores con las que podían trabajar esos pedazos de hardware obsoletos. Por otra parte, están aquellos videojuegos que aprovechan la gran cantidad de procesamiento de los sistemas actuales y no les duele pedir unos cuantos bytes prestados para ofrecernos experiencias visualmente más atrayentes. El juego que trataremos el día de hoy pertenece a esa segunda categoría, y créanme, sus gráficos son más que agradables. Finding Teddy es un juego que está descrito en su página de Steam como el renacimiento de los Point and Click. Fue desarrollado por Storybird y publicado por Look at My Game y Plugin Digital. En este momento se encuentra disponible en Steam y en Google Play. Ignoro si está disponible para otra plataforma, ya que su página web no cuenta con esa información. El juego nos pone en los zapatos de una protagonista femenina quien se encuentra durmiendo plácidamente, hasta que, de repente un monstruo mete sus patas en su habitación robando su osito de peluche. Acto seguido nuestra pálida protagonista se adentra en el mundo surrealista y algo oscuro que nos ofrece este juego. Como ya mencioné antes, se trata de un point and click donde, como imaginarán, tendremos que andar recogiendo elementos por el mundo para posteriormente usarlos en el momento adecuado y poder avanzar. Evidentemente, el juego se controla apuntando y dando clic a la pantalla, o tocándola en la versión móvil. Deberemos tocar un extremo de la pantalla para poder caminar, y si la tocamos dos veces, nuestro personaje correrá. Podremos interactuar con elementos y con otros personajes que nos encontremos. Para ello, simplemente hay que darles clic, ya sea usando un objeto o no. Adicionalmente, el juego nos ofrece una serie de acertijos musicales en cierta parte del juego obtendremos un trigrama con varias notas que deberemos tocar en orden para poder avanzar así que deberán afinar su oído si es que no quieren perderse por horas sin saber qué hacer como me pasó a mí en el transcurso de nuestra aventura en búsqueda de nuestro osito de peluche encontraremos animales que nos ayudarán en ocasiones muy específicas primero se nos unirá una mosca con sombrero <risas> a quien usaremos para recoger elementos inaccesibles de igual manera y con la misma función más adelante en el juego nos haremos amigos de un gato negro la dificultad del juego se encuentra principalmente en la relativa facilidad con la que nos podemos quedar sin ideas de qué hacer ya que las muertes, a pesar de ser muchas no suponen mayor penalización que reiniciar el cuarto en el que nos encontremos Gráficamente hablando, el juego es bellísimo, maneja un pixel art muy colorido y lleno de efectos visuales con un alto nivel de detalle, tanto en fondos como en el diseño de personajes y en la animación de estos. Es en definitiva un trabajo muy bien hecho, si no me creen, solo miren esta escena. Nuestro personaje principal es una pequeña niña con el cabello largo que está en escala de grises, al igual que todos los monstruos que nos encontraremos en el camino antes de interactuar con ellos. Los personajes, en su mayoría, tienen un excelente diseño y mucha personalidad en sus pixeles, siendo parte fundamental de la ambientación surreal que desborda al mundo. En el aspecto sonoro, el juego cuenta con un soundtrack mayormente compuesto de temas ambientales, que, desde mi desconocimiento, podría catalogar como estilo chiptune. La música, de nuevo en mi opinión, es bastante buena, a pesar de que los temas no sean muy memorables, hacen un excelente trabajo dotando de personalidad al juego. Finding Teddy se jacta de carecer de diálogos, en vez de palabras se usa el poder de la música, muchas veces hay que prestar especial atención a las notas que suenan en el fondo, para obtener pistas sobre qué hacer. En estas situaciones, recomiendo desactivar la música para evitar dolores de cabeza innecesarios. Finalmente, he de mencionar que el juego tiene una serie de imágenes coleccionables cuyos requisitos para desbloquearlas varían. Hay algunas que se desbloquean en el avance general del juego, mientras que hay otras que requieren un poco más de dedicación. Ah, y si están jugando la versión Steam, también hay varios logros que pueden conseguir, casi todos relacionados con las diversas maneras de morir en el juego. En conclusión, Finding Teddy es un muy buen juego, ideal para empezar con esto de los point and click, ofrece un par de horas de entretenimiento puro y técnicamente es inmejorable, personalmente recomiendo que lo descarguen en su dispositivo móvil y si deciden jugarlo, que sea preferiblemente con audífonos, de esta manera obtendrán la experiencia completa.